Oye, oye, escucha, escucha, ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, <tose> ya, En ya, ya, en ya, ya, En ya, ya, ya, ya, ya, voy a hacer ¿Qué le voy a hacer ¿Qué le voy a hacer No Yeah, yeah, yeah. ¿Qué le voy a hacer? Yeah, ¿Qué, ¿Qué, yeah, yeah, yeah. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué lo no sabéis hacer? Si a fe, no lo sabéis hacer, no lo sabéis, no no sabéis, no. no no. no sabéis no. hacer. Oh. Tengo cristal tirado por el suelo No me sienta peor que dentro mío Lo soplo como el humo de este garro que me han dado Me hago un café de medio litro Tú que vas a saber si te lo han contado Mi hermano dice que es gabacho, cambia el último número Y se libra del pleito Orgullo y desacato marca de Miqueo Y esos que hablan que me he quedado Y que no me da Ofrezco material para los que están Siempre callados y metidos en lo feo Desde no saben ni desde cuándo Yo sí que mando y sin quererlo Porque tengo el mando, lo tenéis perdido Sé agarrarlo cuando se destaca y estoy más cómodo cuando se despelota yeah. Sé pilotarlo hasta sin manos Yo quemándolo porque me mináis Soy el dueño a partir de ya No el mejor porque lo dice ella Insisto en que no pilláis esto Y debéis quitaros Escritor energúmeno, bicho malo Pilla eso, puta Pilla eso, puta <risa> Escritor de Nergumeno. ¿Qué que le voy a hacer? Yeah, yeah, yeah, yeah, ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy hacer? le voy a hacer? Si no lo sabéis hacer, si no lo sabéis, sí, hacer? Bicho no malo. Escritor de Nergumeno.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 Yeah, yeah, yeah.